Buenas noches. Ayer pudieron ustedes ver, en la, la última rueda de prensa que, di, que dimos... ...el análisis de los aspectos ambientales, de lo, las distintas opciones de depuración de las aguas residuales para COIN... ...y hoy queremos analizar los aspectos económicos. Sobre la mesa hay, a nuestro juicio, tres posibles opciones de, de depuración de las aguas residuales de COIN. Una de ellas sería eh, la depuradora mancomunada, que iría en Pizarra... ...otra opción es una depuradora para Coín solamente... ...que ya la han propuesto eh, distintos equipos de gobierno... ...que han ido pasando por el Ayuntamiento de Coín, ...y la tercera opción, que es la que nosotros venimos proponiendo... ...son eh, tres depuradoras verdes para Coín ...que eh, permitirían reutilizar el agua para riego por su propio peso. Eh, toda depuradora tiene eh, una inversión y luego tiene unos costes de mantenimiento. Vamos a analizar esa inversión y esos costes de mantenimiento para cada una de estas tres opciones. La inversión son, es básicamente la obra y, y la maquinaria que hay que poner para echar a funcionar la depuradora, y los costes de mantenimiento pues incluyen mmm, gastos de personal, eh, gastos de análisis de laboratorio, gastos de, de reactivo, gastos energéticos que... que que hacen falta para que funcione eh, la depuradora y básicamente eh, sería eso. Yendo a la primera opción, que sería la depuradora mancomunada, la que iría en Pizarra agrupando los vertidos de Coín, Pizarra y Álora. La inversión de esa depuradora son, según los últimos datos, 8 millones de euros, de los cuales, eh, teniendo en cuenta la población de, de Coín, que prácticamente es la mitad. De, ...de los tres pueblos, nos tocarían 4 millones de euros de inversión. O sea, la parte que tendría que pagar Coín, si lo quisiéramos calcular... ...serían unos 4 millones de euros. Para llevar el agua desde Coín, desde Álora y desde Pizarra a esa depuradora... ...hay que instalar hasta 30, más de 30 kilómetros de tuberías. Desde Coín serían unos 15 kilómetros y medio... Con lo cual, el proyecto de las tuberías, que es aproximadamente 5 millones de euros, a COIN le corresponderían unos 2,5 millones de euros. La reutilización de las aguas para riego, en esa opción de la depuradora, lo hemos puesto aquí entre interrogantes porque sería muy costoso el bombeo. No obstante, los cálculos que hay ...para poder bombear ese agua de nuevo hacia Coim... ...sería de 5 millones de euros. Y, finalmente, aunque esto no lo incluyamos en el cálculo... ...sí que tenemos que tener en cuenta... ...que si terminamos optando por esa depuradora... ...los 6 millones de euros que hemos invertido... ...en la modernización de los regadíos... ...en la comunidad de Regantes, los llanos de Juntilla... ...prácticamente los estamos tirando a la basura... ...con lo cual esos 6 millones de euros, si los incluimos en el cálculo de la inversión. Con lo cual, esa primera opción nos saldría por 12.500.000 euros para COIN. Segunda opción. La segunda opción es la instalación de una sola depuradora clásica, de las de toda la vida, como las que tienen en otros municipios, pero solo para COIN. Esa depuradora para COIN tiene nos costaría de inversión 4 millones de euros, las tuberías aproximadamente, como no se podría eh, ubicar, o por lo menos las opciones que hay no son cerca del casco urbano, sino que están retiradas del casco urbano, tendríamos que incluir aproximadamente un millón de euros más en tuberías para llevar el agua hasta esa depuradora y la reutilización, es decir, el bombeo la instalación que nos haría falta para bombear esas, esas aguas, para poder reutilizarlas en el proyecto de los Llanos Juntillas, serían aproximadamente unos 3 millones de euros. La suma de la inversión, en este caso, serían 8 millones de euros. Frente a los 12 y medio. 8 millones de euros en el caso de una sola depuradora para Coín. Y vamos a la opción que viene proponiendo Izquierda Unida desde hace ya unos pocos años en este ayuntamiento. Son tres depuradoras verdes que funcionan con plantas que depurarían nuestras aguas residuales a distintas alturas en el municipio de forma que se pudieran reutilizar para riego por su propio peso. Bien, la inversión en la depuradora serían 3 millones de euros. En tuberías, pues prácticamente cero porque la depuradora va a estar muy cerca de la población de la que va a depurar sus aguas. Con lo cual, cero euros en tubería frente al millón de euros o a los dos millones y medio de las otras opciones. ¿Reutilización? Pues, si queremos reutilizar ese agua, la vamos a reutilizar en general aguas abajo de la depuradora, por su propio peso. Pero hemos querido incluir aquí estos 500.000 euros, por si hay que hacer algún tipo de obra para que desde la depuradora hasta el proyecto de modernización de, de regadíos que tenemos ya instalado, pues si hay que meter algún tipo de instalación para llevar el agua hasta allí. Total en inversión, 3.500.000 euros. Recuerdo las diferencias. 12 millones y medio de euros en el caso de la depuradora mancomunada, 8 millones de euros en el caso de una sola depuradora para COIN, tres millones y medio en el caso de la propuesta que estamos haciendo de tres depuradoras con plantas verdes para depurar las aguas residuales de COIN. Y luego tenemos la parte del mantenimiento y explotación. En el caso de la depuradora mancomunada, el mantenimiento teniendo el eh, y la explotación, calculando gastos de personal, eh, todo lo que he explicado antes, energía, etcétera. ...sale a 0,39 euros el metro cúbico... ...lo cual al año supondrían 427.000 euros al año, como digo. Estamos eh, hablando de, de eh, depurar 1.095.000 eh, metros cúbicos al año... ...en los tres casos, ¿eh? Si quisiéramos bombear y reutilizar esas aguas desde Pizarra nos saldría 0,19 el metro cúbico, lo cual supondría una burrada para los regantes al año, 208.000 euros para poder bombear esas aguas. En el caso de la depuradora clásica de Coim, pues nos saldría a 0,29 euros el metro cúbico, lo que es la explotación, lo que es la amortización de los equipos durante los 15 primeros años, etc., 317.500 euros. ...50 euros al año, es algo más barato el mantenimiento que la mancomunada. Y el bombeo nos saldría a 0,14 euros el metro cúbico... ...que serían 153.300 euros al año para poder regar con esas aguas. Sigue siendo una cantidad eh, probablemente inasumible por los regantes. La, otra, la, la última opción, <coughs> la de las depuradoras verdes... ...nos sale a 0,12 euros el metro cúbico... ...el mantenimiento de la explotación... ...de forma que serían 131.400 euros al año... ...bastante menos que los 317 o que los 427 de las otras opciones... ...pero es que además... ...como no habría que bombear las aguas para reutilizarlas... ...esos costes serían 0 euros al año. Analizando las tres opciones... 12 millones y medio de inversión, 8 millones de inversión o 3 millones y medio de inversión, 400 y pico mil euros de mantenimiento, 317 mil euros o 130 mil, 31 mil euros, nosotros optaríamos desde Izquierda Unida por esta última opción. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía se ha optado por la primera por los 12.500.000 euros y por un mantenimiento de 427.000 euros todos los años. Esta inversión la va a hacer eh, la Junta de Andalucía, pero esto, los 427.000 euros al año, nos va a tocar pagarlos a todos los coinos. Y además, no vamos a poder reutilizar las aguas porque la cuantía de lo que sería bombear y reutilizar las aguas, es totalmente inasumible. Esto tiene un nombre, se llama mala gestión y se llama despilfarro del dinero público.